Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Y hoy tenemos rankeadas, chicos. Acaba de sacar este video recién la gente de Wargaming hace 11 minutitos nada más que tiene que ver con las rankings de este mes, de este mes, no, de este año, mejor dicho, huevitos. Estoy diciendo que comienzan el 28 de junio. Falta un montón y ya se están adelantando a lo que tiene que ver con la temporada. Vamos a ver qué nos dice la gente de Wargaming en este pequeño videito clasificatorias no han visto nada igual la temporada x empieza el 28 de junio será una temporada experimental en la que probarán un formato de batalla nuevo y descubrirán otros cambios más participen en la temporada para ganar recompensas únicas además cada jugador tendrá la oportunidad de probar todas las características nuevas compartir sus opiniones y contribuir al desarrollo futuro del modo más información sobre eso a continuación. El formato de batalla estará a la altura del espíritu competitivo del modo. Redujimos la cantidad de vehículos en cada equipo de 15 a 10. De esta manera, disminuiremos la densidad del combate, brindaremos más oportunidades para maniobrar tácticamente y haremos que cada vehículo permanezca con vida más tiempo. Y lo que es más importante, tendrán una influencia mucho mayor en el resultado. Ajustaremos el sistema de emparejamiento para equipos más chicos. Habrá un máximo de dos tanques ligeros. Les quiero aclarar una cosa, recuerden que este es un modo eh, aparte del juego, de las random, de las aleatorias, pero además de eso que va a ser un modo, eh, cómo decirlo así, de, de prueba, ¿bien? Va a ser eh, de evaluación, ¿bien? Porque después se van a modificar, hay un montón de cambios que se vienen con las ranqueadas, o sea, va a ser un sistema de prueba este. ...y solo una artillería por equipo. Reduciremos la duración de la temporada de prueba para fomentar los enfrentamientos feroces... ...y un mayor nivel de competitividad. Durará dos semanas en lugar de tres. También ajustaremos el sistema de progreso para el nuevo formato. Será más sencillo y más cómodo. La cantidad de galones necesarios para alcanzar una liga se reducirá de 83 a 70... Ahora será más sencillo alcanzar rangos y avanzar en las divisiones. Al igual que en la temporada anterior, el mejor jugador del equipo que pierda obtiene un galón. Los siguientes tres jugadores, según experiencia obtenida, conservarán los suyos. Los otros seis jugadores del equipo perderán un galón. Solo tres jugadores del equipo ganador no obtendrán galones. Los otros siete jugadores sí. Además, los mejores dos jugadores del equipo ganador obtendrán el doble de galones. El formato renovado hará que las luchas por las ligas sean más fascinantes. Al mismo tiempo, pueden realizar acciones de un rol en las batallas para obtener buenos resultados. También modificamos el sistema para obtener experiencias de rol. Cambiamos el nombre de los roles para que sean más claros. Además, las acciones de rol de los vehículos ahora reflejan mejor sus características técnicas. Así, los tanques medianos de asalto ganarán experiencia de rol cuando bloqueen daño y luchen cara a cara contra sus enemigos. Recuerden otra cosita, que acá la experiencia también se gana eh, en base a lo que tu tanque debería de hacer. Uy, lo tenía en los 480, perdón. Eh, tu tanque debería de hacer bien, o sea, con un ligero si vas a hacer daño, no está mal, pero lo ideal sería que spotees, bien, que des luz al equipo. Si con un mouse te vas a campear atrás de todo y no haces nada y no pegas ni un tiro, obviamente tu experiencia va a ser pésima. Los cazatanques de asalto deberán infligir daño desde cerca, no solo cuando ellos mismos detectan al enemigo. Los roles de algunos vehículos han cambiado. Agregamos un nuevo rol, tanque pesado versátil. Para ganar experiencia de rol, estos vehículos necesitan infligir daño cuando detectan enemigos a cualquier distancia, además de bloquear daño y luchar cara a cara contra los rivales. Las acciones de rol correspondientes tendrán iconos especiales en batalla. Así, serán más eficaces, recibirán galones más a menudo y ganarán recompensas más rápido. Recompensas. La temporada X está por fuera del ciclo anual de batallas clasificatorias. No está relacionada con la recompensa anual o las fichas de rango, pero tiene sus propias recompensas únicas. Uh -huh. Podrán ganar bonos, créditos, reservas personales y, aún más importante, equipamiento mejorado. Eso está bueno, el, el equipamiento mejorado. mejorado. Es una versión mejorada del turbo cargador, equipamiento elegido por muchos jugadores. En un comienzo, este equipamiento solo estará disponible como recompensa por alcanzar ligas en esta temporada de batallas clasificatorias. También podrán ganar directivas nuevas, reemplazo de filtro de combustible. Las directivas mejorarán aún más las características técnicas de sus vehículos. Esta vez, no agregaremos nuevos descuentos a la tienda de bonos, sin embargo, sí podrán usar los descuentos que recibieron antes. Además, podrán ganar puntos de pase de batalla en la temporada X. Conclusions Luchen en batallas clasificatorias, ganen recompensas exclusivas y denles un vistazo al nuevo formato y a los otros cambios: 10 contra 10 o 15 contra 15. Sus comentarios y su actividad ¿Mm? definirán el formato del modo para las próximas temporadas. Completen la encuesta y dejen sus comentarios. Bueno. Mejoraremos... bueno, bueno, bueno, está bien, está bien Está bien, está muy bien, está muy bien Entonces, a ver, eh, como Metiéndonos más Un poquito más de lleno en la información Podríamos decir que tenemos eh, Acá, bien, comienza El 28 de junio Y finaliza el eh, Lunes 12 de junio ¿Eh? Julio será, cómo de junio Lunes 28 de junio al lunes 12 de julio. Esto tiene que. Esto es un error, no puede ser. Es volver al futuro, boludo, o sea. <risa> Comenzás después de lo que tendría que haber comenzado. Bueno, no importa. Eh, sí, sí, es el 12 de julio, seguro. Eh, bueno, temporada de las batallas clasificatorias, de general. La temporada es un evento independiente que tendrá un formato de prueba y que no tiene relación con el próximo ciclo. No tiene relación. Es lo que le decía. De batallas clasificatorias, eh, clasificatorias 2021-2022. Eh, no ganarán fichas de rango ni recompensas anuales, pero sí podrán participar y brindar sus opiniones para contribuir y ayudarnos a definir el futuro de las batallas ranqueadas, las clasificatorias. Todos estos mientras ganan geniales recompensas, bla bla bla, bla. Bueno, eh, en vez de 10 vehículos, como dijo el video, tenemos... Perdón, en vez de 15 vehículos, tenemos 10 vehículos de cada bando. Eh, Así les pueden dar a los equipos más espacio para maniobrar, eh, reducir la densidad de la batalla y aumentar la duración promedio de cada una, aumentar el valor del trabajo en equipo. Eh, la temporada durará dos semanas en lugar de tres semanas, eh, que es lo usual. Esto significa que terminará el 12 de julio. Bien, acá lo pusieron bien. Acá está, es lo correcto, ¿ves? 12 de julio. Um, estos cambios también afectarán al sistema de emparejamiento Durante el evento, cada equipo no podrá tener más de una artillería y más de dos tanques light ligeros Bien. Sin embargo, sí podrán ganar puntos de pase de batalla Mejores 3 por victoria te dan 7 del pase de batalla Mejores 3 eh, en la derrota o en el empate, 5 Mejores siete eh, en la victoria te dan 5 puntos de pase de batalla. Y en la derrota o el de empate los mejores 7 ganan 3 de pase de batalla. Sistema de progreso, lo que decía el muchacho. De 102 pasa a 94. O sea que va a ser mucho más sencillo. Eh, muchos lo verán bien, muchos lo verán mal. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. Si está bien que en un evento que se... en el cual digamos lo más importante es el, el hecho de competir. La competencia, ¿bien? Eh, ¿Quién es mejor que quién? Está bien que lo hagan más fácil o no, no lo sé. Eso déjenme en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? Que está bueno que lo hagan más accesible para, para el resto de los mortales, de los jugadores normales o no. Y um, la distribución de galones eh, también se adaptó al nuevo formato. Los galones se han acreditado según las siguientes reglas. Bueno, acá tienen el cuadrito perfectamente aclarado. Eh, si estás en la derrota directamente, perdés. Olvídate, entre el 5 y el décimo perdiste. Entre. Eh, o sea, el primero que. El primero que pierde, digamos, el que más experiencia tuvo del equipo que perdió, gana un galón. Entre el 2 y el 4 quedan iguales, entre el 5 y el décimo pierden un eh, galón. Eh, los de victoria, el primero y el segundo ganan dos, el tercer, del tercero al séptimo ganan uno. Y del octavo al décimo por la victoria no pierden ni ganan, quedan exactamente iguales. Igual. Añadiremos algunos otros filtros a la tabla de puntuaciones de la temporada Así que ahora podrán buscar a sus amigos y a sus compañeros de clan Para comparar sus resultados con su propio rendimiento de batalla Rediseño del sistema de experiencia de rol Bueno, esto es lo que estábamos hablando recién ¿ves? Esto ya es bastante más eh, puntual y puntilloso mm, Tanques pesados que eh, no dice que. Bueno, eh, sí, son los tanques, los super pesados: Mouse, 100 y TM. Vehículos con excelente blindaje que pueden usar sus puntos de vida eficazmente para contraatacar y frenar el avance del enemigo, además de quedarse en el frente de ataque. Eh, funciones: Usar sus puntos de vida. Bueno, acá tienen cada uno. ¿Ven? Esto ya tienen que fijarse cada uno lo que van a usar, lo que les gusta usar. Estaría bueno que si juegan a esto, lean esto primero y, se, y jueguen también un poco en base a esto, ¿no? Porque lo que les decía, si vas a salir al campo de batalla con un 1305 o con un T-100 LT, donde te dice que tu función, o sea, te da una guía de cómo ganar más experiencia, te dice que tenés que infligir daño al detectar enemigos, detectar vehículos enemigos mientras permanecen escondidos o detectar vehículos enemigos, que es tu función principal. Ahora, si te vas a poner a snipear pura exclusivamente atrás de, de, de, de con la Arti, no sé mucho sentido no tendría que saques cada uno de, de estos vehículos bueno eh, qué más qué más qué más bueno y así cada uno fíjese lo que cada uno quiere jugar o le gustaría jugar y se va fijando acá qué es lo que debería hacer acá en la parte de funciones después eh, las acciones que correspondan al rol de su vehículo, esto ya estaba antes, los ayudarán a conseguir calones y a conseguir las recompensas de la temporada. Cada acción de rol exitosa será marcada con un icono especial en el panel de eventos de batalla dentro de la pantalla de batalla. Bien. En cuanto califiquen para una liga, o sea la, la liga de plata, de bronce, todo eso, se les habilitarán una serie de misiones diarias para distintos roles de vehículo. Habrá tres misiones en total, por medio de estas misiones especiales ganarán bonos y batallas bonificadas diarias. Día. Bien, acá tenés las bonificaciones, orden de asalto. El peso es bueno Esto para los pesados, para el mediano, un jugador equilibrado y demás. Demuestren su maestría. Acá tenés la Liga de Oro que te dan compresor mejorado, que te da el filtro, o sea, la directiva de, de, de, del compresor, del turbo eh, y recompensa de 50% de los créditos. Las, las. Bueno, esto que no me sale el nombre. Liga de plata te da el compresor y te da el filtro. Y la liga de bronce te da un compresor mejorado. En la temporada 10 no podrán acumular un nuevo descuento acumulativo. Eh, sin embargo, sí tendrán la oportunidad de usar los descuentos personales que hayan acumulado previamente. Para comprar objetos con bonos. Podrán usar bonos para conseguir los siguientes objetos cuando lleguen a la segunda división. Bien. Eh, ok. Bien, bien, bien, bien, bien. El Skoda Tech 45 de tier 7, eh, el, el checo, el Panzer 50T, 20.000 bonos. 20.000 bonos. Eh, y bueno, acá tenés el esti un estilo para el Progetto, Aquilifer y eh, Serpiente, Nariz, Roma para el TCNLT. Por el nuevo formato y compartan sus opiniones y demás. Bla bla bla bla bla. Bueno, amigos, ya saben, básicamente van a comenzar las eh, batallas clasificatorias eh, con algunos cambios. Recuerden que va a ser un, un evento de, de prueba, no un formato de prueba, como bien acá nos nos aclara y que no va a tener que no va a tener relación con el próximo ciclo. De batallas eh, clasificatorias 2021-2022 Es como es como una especie de sandbox de las rankeadas Más o menos por decirlo así Porque están aplicando varios cambios Y quiere ver si funciona O la gente le parece horrible O la gente le parece excelente Entonces eso lo definirán ustedes ustedes mismos Horario estelar del servidor de SA eh, De las 16 a las 20 De las 18 a las 22 eh, O a las 19 de, a las 23 de East Time y IDNA, ADSA, lo mismo. Ah, es todo para CA. Acá tenés para Central. Eh, ¿Y cuándo comienza? El 28 de junio. Recuerden que acá está mal escrito. La gente de waraming va con LD Laura. Así que, bueno, amiguitos. Hasta aquí el video de, de hoy con el tema de las ranqueadas Déjenme en los comentarios qué les parece a ustedes. Si les gustan las ranqueadas si las juegan, si no las juegan. Si les parece un evento que es malísimo. Si les parece un evento que está buenísimo. Eh, y además, qué piensan de los cambios que se vienen. Si le van a hacer bien. A las clasificadores o no. Así que bueno, les mando un beso. Gracias por todo. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.